bien o no? Yo no escucho la voz de acá, ¿se escucha bien para afuera? Se escucha gangosa para afuera Se sí, Es que me quise sonar pero me dio... venía a... una flema entre, en el paladar blando, ¿cachai? Esas flemas que no salen ni por la nariz ni ¿no? por la boca y quedan ahí sí me dio hasta, hasta, hasta, para, para botarla uno tiene que hacer así como...